No solo a mí misma me quiero Un arma en penas hoy te llevo A veces puedo ser muy fría Te dejaré Tiro los dados, sabes que así soy Arriesgo todo, sin miedo a morir Te haré llorar, le pondré presión A tu cabeza, mi palabra es ley Mira cómo tiemblas del miedo De verdad te ha sorprendido que juegue con tu mente Que te trate como un premio que luego tiro Y soy realmente mala, me gusta enfurecerte Feliz soy si tristeza, solo importa el dinero en control Es como me gusta y no te dejaré ir, nada. No tengo alma, cuando te dejes sé que nada perderé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 Tonto me vete, tonto me ve, vamos a locarnos. Haz lo no, que digo yo, tu guía seré. Tiro los dados, sabes que así soy. Arriesgo todo, si me da a morir, te haré llorar. Le pondré precio a tu cabeza, mi palabras ley. está en tu cabeza, mira cómo tiemblas del miedo.